Soy alumna de arquitectura. Yo soy Jaime, soy alumna de medicina. Y llevamos años, años viniendo a esto. Eh, la verdad que creemos que es una actividad súper, súper, súper necesaria, precisamente porque... O sea, porque... Al final, ver la visión del otro siempre aporta. Entonces, conocer cómo piensa un profesor y que ellos conozcan cómo somos, creo que siempre nos va a ayudar a crecer. Ojalá esto se repita muchísimos años más y continuemos en este camino. Bueno, yo creo que este tipo de jornadas se ve esa cercanía y ese compromiso y la verdad creo que deberíamos estar aquí la mayoría, por no decir todos los profesores de la universidad, porque lo necesitamos, necesitamos estar más cerca de ellos fuera del aula. llevo sobre todo haber podido escuchar a alumnos no solamente de mi facultad sino de otras facultades y, y saber de verdad cuáles son sus inquietudes y sobre todo qué espera el alumnado de, de nosotros de los profesores